Bueno, pues llegamos al martes, y los martes es, tiemblo, es tiempo, tiempo de hablar de amor, de desamor, de todo un poco. Lo hacemos con los consejos del doctor Amor, Juan Bustamante, experto en amor y desamor. le damos ya la bienvenida, Juan, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué tal está nuestro experto en amor y desamor? ¿Cómo te presentaba hoy? Bueno, vamos bien, vamos bien. Aquí ya con la semana un poquito avanzada uh -huh. y bueno, va la cosa bien. Con la rutina diaria, como todo el mundo seguramente. Bueno, pues vamos con la rutina diaria y vamos también nosotros con el espacio de los viernes, estos consejos que nos ofrece. Y hoy son las señales de una persona que te miente. Sí, hoy vamos a hablar, como tú sabes, como nadie suele mentir últimamente, sí. pues... <risa> Vamos a hablar de las señales que te da una persona que te está mintiendo, tanto en persona, cuando sí. la ves o conoces en persona, como cuando todavía no la has visto y estás hablando con él o con ella por el móvil. Uh -huh. empezamos, Entonces, por el pues empezamos por el móvil, si te parece, que es lo primero, ¿no? Antes de... Venga, vamos a empezar por el móvil, que esto es algo que por supuesto todo el mundo hace sí. y todo el mundo usa. Exacto. A ver... Eh, Señales que te da esa persona que te está mintiendo por el móvil. Vamos a poner el ejemplo de que todavía no la conoces en persona, o sea, que no la has visto personalmente. Sí. La has conocido, no sé, por Facebook, por Tinder, por donde sea. Una de las primeras señales es... Algunas cosas las hemos comentado, pero bueno, lo vamos a comentar otra vez. Sí. Es que, por ejemplo, eh, siempre tarda en escribirte. Cuando tú estás manteniendo una conversación con esa persona, eh, tú le pones algo y te contesta a la media hora, le vuelvo a escribir te vuelvo a contestar a la hora, le vuelvo a escribir te vuelve a contestar a las dos horas y así todo el día que ya hemos dicho que evidentemente todo el mundo tenemos cosas que hacer que no podemos ni debemos estar todo el día con el móvil porque ahí tenemos una vida aparte del móvil, pero una persona que tú estás intentando tener conversación con él o con ella y la conversación no fluye, porque no hay eso, no hay una continuidad eh, a ver, eh, evidentemente sí, hay cosas que hacer no puede ser que durante todo el día estés haciendo cosas y no tengas cinco minutos o tres minutos para hablar un poquito bueno, para escribir en este caso entonces eh, por eso es una mentira eso de, no, es que estoy muy liado no es que tengo muchas cosas que hacer pero como hemos comentado muchas veces, pero es que cuando son las 11 de la noche o las 12 de la noche estás en la cama no estás liado sí. estás con el teléfono estás consultando o viendo el Facebook o el Instagram o viendo páginas o lo que sea y ahí sí puedes hablar otra cosa es que no quieras. A mí, eh, vamos, recuerdo un caso de una que estaba hablando con ella y bueno, me lo dijo claro, eso sí, pero desde luego no me gustó nada. Me dijo, bueno, te dejo que me voy a ver la serie. Digo, o sea, vale, perfecto, puedes irte a ver la serie y lo que tú quieras. Pero claro, decía supuestamente que me quería conocer, pero prefería irse a ver su serie. Hombre, una persona que te quiere conocer y prefiere ver la serie como que no tiene sentido. Entonces, esta sería una de las primeras señales. Otra sí. sería cuando siempre te cambia el plan y, sobre todo, última hora. Por ejemplo, vamos el, hoy es martes, vamos a poner el domingo. Vamos el domingo a tomar café. Vale, te parece bien a las 5? Venga a las 5. Y durante toda la semana, vale, vaya hablando. Y ahora llega el sábado por la noche y te dice, no, mira, es que mañana no voy a poder. Que a lo mejor es verdad, también lo hemos comentado, que surge algo última hora. Sí. Pero, como hemos dicho otras veces, eh, si te dice. No es que mañana no voy a poder, pero no te ofrezca alternativa, es mentira, que no puede, sino que no quiere. Porque siempre cuando pasa algo hay que ofrecer un plan B. A mí me ha pasado, oye, que no puedo el domingo porque, yo qué sé, oye, es que mira, me he levantado y no me encuentro bien. Pero como descanso el martes de mi trabajo, pues si quieres el martes nos vemos. Y hasta le digo la hora. Nos vemos el martes a las 5 en tal sitio. ¿Qué te parece? Entonces, cuando se queda en un, oye, que al final mañana no voy a poder y no te ofrece alternativa, eso de que te quiere conocer o le importa o le gusta o como sea, es mentira. Uh -huh. eh, y otra señal más, para, digamos, cerrar esto de por el móvil, cuando te dice una cosa y hace otra. Es decir, mmm, lo que he dicho, no, si tú a mí me gusta, si yo te quiero conocer, da igual si es hombre o mujer, estamos hablando en general, sí, sí, sí. siempre en general. Si tú me gustas y yo te quiero conocer, pero lo que he dicho antes, pero apenas te escribe, no te llama, te contesta tarde, mmm, ves que estás en línea siempre y entonces dices tú, vale, me estás diciendo que supuestamente me quieres conocer, pero no te veo actitud de conocerme por el WhatsApp, o sea, no veo que me preguntes cómo me va, o que me digas qué tal el día, o qué tal en el trabajo… O sea, pasa el día y le veo que apenas me escribe o directamente no me escribe, ...pero según tú me quieres conocer... Mentira. ...entonces por eso... Uh -huh. ...son señales que te están diciendo que esa persona te está mintiendo... ...te está, como se suele decir, te está vendiendo la moto... ...está intentando hacerte creer algo que no quiere y que no existe... Uh -huh. ...bueno, pues estas son las tres señales... ...a través de, del móvil, cuando no tienes a esa persona de frente... ...pero también hay otro signo... ...que relatan a quien miente... Cuando estamos frente a frente, ¿no, Juan? Claro, cuando estamos en persona es más fácil porque vemos sus gestos vemos cómo se comporta, vemos su mirada, vemos cómo reacciona. Por el móvil, mmm, yo lo hemos dicho que el WhatsApp también es un buen chivato por eso, porque ves si te escribe mucho, si sí. las líneas, si te contestas, si te en contestar. Pero en persona, las señales son varias también, que sería la primera es y si cuando estás con esa persona, ves que está muy nerviosa. O sea, te está contando algo, a ver, puede pasar porque no te conoce, vale, lo entiendo, que le, le da un poco nervio. Pero te está contando cosas y lo que te está contando es como con mucho nerviosismo. Eh, no, sí, yo yo es que, um, vale, te puedo ver el lunes, lo que pasa es que tengo que ir al trabajo y no sé qué, lo, es como alterado y es como, o sea, suena a que, bueno, a lo mejor me está mintiendo o a lo mejor me está ocultando algo, por eso está tan nervioso o tan nerviosa. Entonces cuando hay mucho nerviosismo, eh, no sé. Suena un poquito raro, es como que te escama un poco. ¿no? Sí. Otra de las señales es eh, cuando te está hablando y no te mira a la cara nunca. Te está contando algo y nada más que te mira para otro lado, o mira para abajo, o mira para arriba. Eh, una persona que te cuenta algo y te está diciendo la verdad, te mira a los ojos directamente. No se pone a desviar la mirada. También puede ser por vergüenza, vale, sí. Pero mmm, lo pongo en el caso contrario: a ti te acusas de algo es que tú me has dicho esto y tú sabes que es mentira y tú le miras a los ojos sí. además con mirada con mirada penetrante en plan de no, no, yo eso no te lo he dicho y no miras para otro lado entonces una persona que te miente pues eso, desvía la mirada porque le da miedo y vergüenza es otra señal importante, todo esto parece tontería pero si te fijas bien sí. cuando quedas con alguien lo haces eh, y bueno eh, y la otra sería pues cuando también se contradice en persona, cuando te dice una cosa y al rato te dice otra, no, yo no suelo, como me ha pasado a mí, que me ha hecho que cuando me dicen, no, yo no suelo, cuando he estado, cuando he quedado con alguna y me ha dicho, yo no suelo quedar con gente que no conozco. Y digo, pues estás quedando conmigo y no me conoces. O sea, es un poco contradictorio, ¿no? O sea, sí, sí, sí. si lo haces, no lo digas. Y si lo dices, no lo hagas. Porque si dices que yo no quedo con gente que no conozca y estás quedando conmigo que no me conoces, es como decirte, no, si a mí no me gusta el pescado y me ves comiendo en una sardina, no tiene sentido. No, entonces por eso, ¿no? Por eso cuando hay esas contradicciones, como que ya te resulta raro y como, oye, esta persona no me está diciendo la verdad. Estas serían más o menos las señales más importantes en persona y en redes. Uh -huh. Que son importantes, como tú bien dices, pero también, por ejemplo, Juan, se me... Se me viene un poco a la mente, persona que se le seca mucho la boca. ¿Puede ser también una señal? ¿Que se le seca mucho la boca? Sí, hablando, que habla mucho. Hablando, no, hablando, hablando contigo, tú notas que se le seca mucho la boca. ¿Puede ser una señal de que estás mintiendo? Sí, también. ¿Qué eh, ocurre? ¿Qué date ocurre? cuenta que, que toda persona, como he dicho, que está contigo y está como un poco nerviosa, sí. un poco alterada y un poco intranquila en ese momento, que ya digo, puede ser normal porque no te conoce, te acaba de ver, y es normal que haya esos nervios. Pero si siempre está con esa actitud, está claro que algo esconde, y por eso está en plan nervioso o nerviosa, porque como sabe que está haciendo algo mal, uh -huh. no quiere que lo descubra, y como no quiere que lo descubra, pues no está tranquilo. Entonces, por eso. También hay algunas eh, señales que estudian los expertos, el hecho de, de taparse la boca, tocarse el cuello, movimiento, frotarse los ojos, tocarse la nariz. todo lo hemos escuchado también muchas veces, ¿verdad Juan? Sí, es que el lenguaje corporal es verdad. Yo creí que era una tontería, pero sí, es verdad. Sí. que Yo me he fijado en gestos sí. y es cierto que, que son importantes. Por ejemplo, me he fijado, decían una vez, leí por ahí, uh -huh. que cuando quedas, por ejemplo, con una mujer y le gusta, se toca mucho el pelo. Y, y es verdad. Cuando he quedado con alguna que ha tenido interés en mí, le he visto todo el tiempo tocarse el pelo, echárselo para el lado, que si sí, cogerse una cola, que sí. es que está nerviosa, pero que al mismo tiempo es como oye, que me gusta y estoy como a gusto, agradable, en los hombres, en los hombres no sé si es el tocarse la barbilla o... Ahora mismo la verdad es que no caigo sí, exactamente sí, sí. qué es que esto hacemos, yo seguro que los hago, pero es que no me doy cuenta. Sí, Pero sí es, hay... es que es verdad que el sí. lenguaje corporal es muy importante. ...tampoco hay obsesionarse... ¿eh? ...pero sí, es importante... ...Juan, ¿y cuando se pone a la defensiva la otra persona? Bueno, sí, también, claro. con esto... ...sí, sí, cuando la otra persona... ...se pone a la defensiva con lo más mínimo... Bueno. ...también es síntoma de que algo tiene que ocultar... ...algo oculta, porque, exactamente... ...claro, porque yo siempre he dicho que... ...las personas que se molestan... ...de algo... Uh -huh. ...sin tú decirle nada o hacer nada... ...es porque algo están ocultando... ...porque si tú no has hecho nada... No tienes, por qué, no tienes por qué sentirte mal. Exacto. Es como cuando yo he dicho a lo mejor algún comentario o he puesto algo en las redes y hay gente que se lo ha tomado mal. Digo, pues, si tú te lo tomas mal es porque tú lo has hecho, lo que yo estoy diciendo, en las redes. Porque si yo no lo hago, a mí no me afecta y a mí me da igual y si yo no pongo nada. Uh -huh. Entonces, cuando tú te tomas algo personal que no va por ti, es porque tú lo haces. Si no, no te importaría. Exacto. Juan, resumimos un poquito... El resumen es que si se conoce a alguien por el móvil, eh, estamos pendientes, como he dicho otras veces, a lo que escribe, a cómo escribe, sí. cuándo lo escribe y cuánto lo escribe. Para saber si lo que te está diciendo de que supuestamente quiere conocerte es verdad o no. Como ya hemos dicho, el WhatsApp es muy buen chivato, que no hay concepción tampoco de que si estabas en línea y todo esto. No, no, no. Pero si que estar pendiente algunas señales, que algunas señales te dicen eso, si realmente le interesa o no, porque... Como puse en Facebook, cuando a alguien le importa se nota y cuando no, se nota más. Y en persona, pues lo mismo, estar pendiente al lenguaje corporal, a ver qué hace, a ver cómo reacciona, a ver cómo se comporta. Y si nos fijamos en algunas cositas, en algunos detalles, nos van a dar muy buenas pistas. Pues Juan, otro programa más. La semana que viene, pues eh, muchísimos más consejos, como, como siempre sobre estos temas específicos que nos preparas cada semana. Así que desearte muy buena semana. Pues muchas gracias igualmente y que tengáis toda una estupenda semana. Que eh, lo paséis bien y nos vemos aquí el próximo martes con otra cosa más. Pues hasta el próximo martes, Juan. Feliz semana. A hasta el martes igualmente. Un abrazo. Un abrazo.